El caballero de la Noche, de la familia de los Solonáceas y también conocida como Jazmín de Medianoche, la dama de la Noche, Galán de Noche, este arbusto o árbol tropical tiene una particularidad que la destaca en cualquier jardín de finca, ya que florece en la noche, emanando un exquisito olor que perfuma a todo su alrededor. Aunque su origen no se ha podido determinar con claridad, hay quienes se lo atribuyen a las regiones tropicales de América, dado que se puede encontrar desde la parte central del sur de México hasta Sudamérica, mientras que otros la declaran originaria de India occidental y Malasia. Lo cierto es que sin importar su origen, su olor cautiva y no puede faltar en ningún jardín de finca. El caballero de la noche tolera casi todos los suelos, mejor aún si estos tienen un pH ligeramente ácido, y debe plantarse en un suelo bien drenado, debido a que necesita agua una vez cada dos días aproximadamente. El exceso de riego puede llegar a atenuar el brillo de sus hojas. Para guardar un espacio en el jardín de tu finca debes tener en cuenta que el tamaño de la planta puede oscilar entre 1.5 metros y 4 metros, así que debes probarla para darle el tamaño ideal. Acerca de sus cuidados puedes añadir un extra de nutrientes tanto para la tierra como para la floración, con abonos preferiblemente líquidos ya que actúan más rápido que los tradicionales. Adicionalmente por ser una planta de una sola estación debemos proceder a hacer una poda generosa que asegure su esplendor en el momento en que aparezcan las primeras hojas mediados finales del mes de mayo. Cabe resaltar que la planta no requiere cuidados excesivos pero si sí queremos hacer que sus hojas crezcan con más vigor podemos utilizar fertilizantes ricos en hierro los cuales favorecerán su reverdecimiento y le darán un aspecto más saludable. El galán de noche abre sus flores, en la noche lo que hace que sea visitado por varias especies de mariposas pequeñas pertenecientes a las familias noctuidad, pirostuidad y geometriidad, importancia económica y cultural, usos en jardines cerca de las viviendas para disfrutar del profundo olor que produce en las noches de verano también en patios, cultivo, suelo sano, clima templado cálido, exposición al pleno sol o semisombra, en invierno se les debe proporcionar una prueba de rebaje en las ramas, precauciones, Todas las partes de la planta son altamente tóxicas, clasificadas en ciertos países como planta invasora. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.